Amiga, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo Estoy sufriendo Llorando de impotencia No puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si él es el hombre De tu vida No te des nunca por vencida Que vale Todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo. No es posible que se pueda querer más. Pensando así lo perderás. ¿Y si él se va? Lo habrás perdido. ¿Qué me quedará? Lo que has vivido. Tu consejo no me aleja del dolor. Son, Son cosas, cosas del amor. amor.